que creo que es el, el arreglo más hermoso que se ha grabado de esta samba realmente la armonía que pone yo me volví loco porque tenía el disco de Manolo tratando de, de buscar esos acordes que él hace pero eh, en mi piano no existen esos acordes así que veré, veré qué hago con, con la samba y por ahí aparece el samba